Hola para todos y todas vamos a hablar del metabolismo del hierro. Los conceptos que incluyen esta clase es qué es el hierro, cómo lo vamos a entender, qué funciones cumple el organismo, qué alimentos contienen hierro y específicamente del metabolismo del hierro vamos a hablar de la absorción, del almacenamiento, del transporte y de la eliminación del mito. Bien, ¿qué es el hierro? es un micromineral muy importante para el organismo aunque se encuentre en mínimas, en mínimas concentraciones dentro de, del cuerpo es central para muchas de las funciones que vamos a ver a continuación en un humano de 70 kilogramos, en un varón de 70 kilogramos de peso aproximadamente entre 3 y 4 gramos de hierro es la composición total de este mineral dentro del organismo en la tabla que vemos en pantalla vemos cómo está distribuido el hierro dentro del organismo. Fíjense que la mayor cantidad del mismo se encuentra dentro de la hemoglobina, que es una proteína dentro, que se encuentra dentro de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y que, con, que contiene un centro hemo que contiene hierro. Estos valores nadie se los va a preguntar, no se los vamos a tomar, pero para que tengan más o menos una idea de cómo se encuentra distribuido el hierro, a lo largo de todo el organismo. Bien, ¿qué funciones tiene el hierro? ¿Para qué sirve este mineral? ¿Por qué es tan importante para el organismo? En primer lugar, y como podrán ya saber, es central para prevenir y tratar las anemias. Por otro lado, cumple un papel central dentro de lo que es el sistema inmune, permitiendo que aumente la resistencia contra enfermedades infecciosas. Además de también ayudar a tonificar y mantener la piel, fortalecer las uñas, etcétera. ¿Y qué alimentos aportan hierro? ¿Cuáles son los más importantes dentro de una dieta normal que tenemos que saber a la hora de querer consumir este mineral en adecuadas condiciones? Las carnes rojas, sobre todo, el hígado tiene mucha cantidad de hierro, huevos, legumbres, cereales, pescados, todos estos son alimentos que son ricos en hierro y que son eh, adecuados para una dieta para una dieta que corrija en una posible situación de una niña. bien, entrando estrictamente en lo que es el metabolismo como dije al principio de la clase vamos a hablar de lo que es absorción, almacenamiento, transporte y eliminación empecemos por la absorción para comenzar a hablar de absorción vamos a hablar de algunos detalles generales que son sumamente necesarios de entender como para dar una introducción a la absorción del hierro. Vamos a decir que en los alimentos el hierro se encuentra aparejado, unido a muchas estructuras químicas que dificultan la absorción del hierro a nivel intestinal, con lo cual la cocción de los alimentos es sumamente necesario para lograr la ruptura, es decir, la separación entre el hierro y estas estructuras químicas que lo contienen. Luego también el pH estomacal, un pH sumamente ácido de 2 a 3 aproximadamente cumple un rol central en lo que es la absorción del hierro. Ahora bien, la absorción sucede anatómicamente en el intestino delgado, el punto máximo donde se absorbe es en el duodeno y por último una consideración no menor es que cuando a un paciente se le aconseja eh, tomar hierro o consumir alimentos ricos en hierro o algún suplemento, es eh, una indicación muy frecuente que lo haga acompañado de ácido ascórbico, más conocido como vitamina C. La vitamina C es sumamente necesaria para lograr una correcta absorción del hierro. Químicamente, el hierro se puede manifestar de tres formas o lo podemos absorber de tres formas químicas diferentes. El hierro tiene dos estados de oxidación, los más frecuentes, que son en forma ferrosa, cuyo estado de oxidación es más 2, la forma férrica, cuyo estado de oxidación es más 3 y la forma hémica, o la forma hemo, perdón, donde el hierro se encuentra asociado a un anillo de porfirina. ¿Por qué aclaro estas tres formas químicas del hierro? Porque cada forma química sigue una ruta molecular, una ruta de absorción diferente. La absorción, una vez que entendimos, perdón, estas tres formas químicas, vamos a decir que la absorción de la forma ferrosa, es decir, cuyo estado de oxidación es más 2, es muchísimo más eficaz que de la forma férrica. ¿sí? Por ejemplo, la absorción del hierro en forma ferrosa es mucho más sencilla, mucho más fácil que de la forma férrica, cuyo estado de oxidación es más 3. La forma férrica, si bien se puede absorber por un mecanismo molecular que vamos a ver a continuación, lo ideal es que sea reducida a forma ferrosa, es decir, que el hierro en estado férrico cambie su estado de oxidación de más 3 a más 2. Esto facilita muchísimo la absorción del hierro. La biodisponibilidad, como pueden ver en esta tabla que aparece en pantalla, la biodisponibilidad de la forma ferrosa es muchísimo más alta que de la forma férrica. ¿Qué es esto de biodisponibilidad? La biodisponibilidad es, la, es el porcentaje que alcanza el hierro en sangre para ser utilizado por el organismo, como pueden ver la forma férrica alcanza oh, en un porcentaje muchísimo menor su biodisponibilidad, es decir que cuesta mucho absorberlo y llega en menor cantidad al torrente sanguíneo para ser utilizado. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué la forma ferrosa no se, o se absorbe mucho mejor que la forma férrica? La forma ferrosa se mantiene soluble en el pH duodenal que es aproximadamente de 8, es decir se mantiene soluble y es muchísimo más fácil de absorber. En cambio, la forma férrica en el pH duodenal, en el entorno duodenal, lo que hace es precipitar formando hidróxido férrico, el cual al precipitar y formar hidróxido férrico complica muchísimo su absorción. Bien, entrando estrictamente a lo que es la absorción, el mecanismo por el cual se absorben las tres formas químicas distintas, vamos a decir que del grupo HEMO el mecanismo de absorción no se conoce con detalle. Lo que sí se conoce en detalle es cómo es el, el mecanismo molecular, la ruta molecular que siguen la forma ferrosa y la forma férrica. Empecemos con la primera, empecemos con la forma ferrosa, que es la forma donde el hierro se absorbe con mayor facilidad. Recuerden que la forma ferrosa se mantiene soluble en el entorno duodenal. Ahora bien, como ven en la animación en pantalla, la forma ferrosa, cuyo estado de oxidación es más 2, se asocia a un transportador que está ubicado en la superficie de las células que tapizan el intestino delgado, que se denominan enterocitos, el hierro se asocia con un transportador que se conoce como transportador de metales bivalentes o DCT1. El, el hierro en forma ferrosa se asocia a este transportador, el cual transporta el hierro hacia el interior celular. Una vez la forma ferrosa alcanzó el interior celular, se va a asociar con una proteína sumamente importante en el metabolismo del hierro, que es la ferritina. La ferritina en el interior celular, en el interior del enterocito, va a funcionar como una transportadora de hierro. Lo que va a hacer la transferrina, como pueden apreciar en la, en la animación, es transportar la forma ferrosa hacia una proteína que se denomina efestina. Esta proteína, ubicada en la membrana vasolateral de la célula del enterocito, lo que hace es cambiar el estado de oxidación del hierro de forma ferrosa a la forma férrica, la pregunta sería, ¿para qué queremos pasar, cambiar el estado de oxidación del hierro si lo absorbimos en forma ferrosa? Pues bien, el paso siguiente a la absorción es el transporte. ¿sí? Es el, transporte. el transporte ocurre hacia el torrente sanguíneo ocurre por una proteína que se denomina transferrina. Ahora bien, el, la respuesta a por qué se cambia el estado de oxidación de forma ferrosa a forma férrica es porque la transferrina solamente puede unir hierro en forma férrica. Es por eso que la forma ferrosa absorbida de la luz duodenal necesita, gracias a la acción de la efestina, cambiar su estado de oxidación hacia la forma férrica. Una vez que la efestina ejerció su trabajo, es decir, que cambió de forma ferrosa a forma férrica, Ahora sí, el hierro en forma férrica es transportado por un, otra proteína que se denomina ferroportina, que no es ni más ni menos que un transportador, y es acoplado finalmente a la transferrina, que se encuentra en los capilares en íntimo contacto con las vellosidades del intestino, para ser transportado a toda la economía, sobre todo a las células eritropoyéticas, como ya vamos a ver a continuación. Este es el mecanismo por el cual se absorbe el hierro en estado ferroso. En cuanto a la absorción de la forma férrica, recuerden que como les dije en la luz bodenal, la forma férrica del hierro suele precipitar y agregarse en lo que se conoce como hidróxido férrico y de esta forma se pierde por la materia fecal. Ahora bien, hay, una, hay un muy pequeño porcentaje del 1 al 5% del hierro en forma férrica que logra absorberse en las, las vellosidades de la mucosa intestinal. ¿Cómo sucede este proceso? Vamos a ver que es relativamente más sencillo porque salteamos un paso. El hierro en estado férrico se va a asociar a una integrina que es una proteína transportadora muy similar al transportador de metales bivalentes como veníamos charlando recién. Esta integrina se encuentra en la superficie también de los enterocitos y es utilizado por el hierro en forma férrica para alcanzar el interior celular. Una vez que el hierro en forma férrica se encuentra dentro de los enterocitos, el siguiente paso es el anexado la unión de este hierro en forma férrica a la móvil ferrina que es una proteína también transportadora muy similar a la ferritina, esta móvilferrina con, con el hierro perdón, en estado férrico unido lo que va a hacer es direccionar, dirigir al hierro en estado férrico hacia la ferroportina. Como pueden ver salteamos el paso de la festina, porque como recordarán la festina lo que hacía era cambiar el estado de oxidación del hierro en forma ferrosa a la forma férrica, pero en este caso ya absorbimos el hierro en forma férrica con lo cual no necesitamos de la acción de la festina. El hierro en forma férrica se transporta a través de la ferroportina, la ferroportina acopla el hierro a la transferrina, y la transferrina lo va a transportar a toda la economía. Con respecto al almacenamiento vamos a decir palabras muy cortas, conceptos muy consistentes que tienen que conocer. El almacenamiento del hierro se produce por una proteína, que ya la conocemos, que es la ferritina. La ferritina se encuentra en dos compartimentos. Se encuentra de manera muy, muy mínima, la concentración es mínima a nivel plasmático, y su almacén principal es dentro de las células. ¿Cuáles células? Los enterocitos, los hepatocitos, que son las células funcionales, la unidad funcional del hígado y las células del sistema retículo endotelial. Ahora bien, la ferritina lo que hace es, una vez que el hierro se absorbe, la ferritina lo fija, se lo queda, lo atrapa y lo va liberando de forma paulatina según aumenten las necesidades del cuerpo en cuanto a la demanda de hierro. Recordemos que la demanda del hierro cambia, no es siempre la misma y depende de muchas situaciones fisiológicas. Por ejemplo, una demanda de una mayor síntesis de glóbulos rojos va a aumentar las demandas de hierro. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es la conexión? Recuerden que el hierro forma parte central de la hemoglobina. La hemoglobina sin hierro no sería una proteína funcional. Con lo cual, si tenemos una necesidad de aumentar la síntesis de glóbulos rojos, la ferritina lo que va a tener que hacer es liberar ese hierro que tiene unido a sí mismo. Entonces, recuerden, cuando hablamos de almacenamiento de hierro, hablamos de esta proteína que se conoce como ferritina. Recuerden, y hago hincapié, que se encuentra en mayores concentraciones a nivel intracelular, ya dijimos en cuáles especies celulares, y en mínimas concentraciones en el plasma. Ahora bien, una vez que la absorbimos, una vez que almacenamos el hierro, ahora hay que transportarlo según las distintas necesidades. Para el transporte de hierro también vamos a nombrar una proteína que ya hablamos y es la transferrina. La transferrina es una proteína que se encarga, una vez que tiene el hierro unido, recuerden, en estado de oxidación más 3, es decir, en estado férrico, lo que hace es, es la encargada, la transferrina, de transportarlo a los sitios anatómicos donde sean necesarios. Estos sitios anatómicos son eh, relativamente pocos. Pero vamos a decir que del 70 al 90% de toda la transferrina que anda circulando se dirige hacia la médula ósea. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las células eritropoyéticas, que son las células inmaduras que darán lugar a los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Recuerden que para que los glóbulos rojos se sinteticen, sean funcionales y puedan ser liberados de manera correcta por la médula ósea, se necesita hierro. Y por último vamos a hablar de la eliminación, la eliminación del hierro sigue una ruta bastante particular ya que no se pierde como cualquier otro ion o como cualquier otro metabolito de manera renal, sino que tiene una eliminación bastante particular. El hierro se elimina gracias a la descamación, la mayor parte del hierro se pierde, en, por ejemplo en un varón, ahora vamos a ver que en la mujer la situación es un poquito distinta, en el hombre se pierde por descamación la mayor parte. La eliminación ronda en torno a un, mil, un miligramo por día aproximadamente, ¿y cómo es esto? Recuerden que la descamación de los enterocitos eh, genera una pérdida enorme de hierro, ¿por qué? Porque como les dije, la ferritina se encuentra incorporada en grandes concentraciones dentro de los enterocitos. Los enterocitos son las células que tapizan el intestino delgado y el intestino grueso y que de manera fisiológica se descaman, se desprenden y forman parte de la materia fecal. Esta es la ruta de eliminación, sobre todo en varones por excelencia, del hierro, la descamación de los enterocitos. Por otro lado, en la mujer se agrega una pérdida mensual, que es la menstruación. Como ustedes saben, la menstruación es una pérdida de sangre, una pérdida sanguínea que sucede una vez por cada ciclo menstrual y obviamente con la sangre se están perdiendo glóbulos rojos y los glóbulos rojos contienen en su interior hemoglobina, la cual contiene grandes cantidades de hierro, con lo cual la pérdida, una pérdida de sangre como es la menstruación, también contribuye a la eliminación gradual, cotidiana del hierro. Bueno, esto ha sido todo por hoy, les recuerdo que cualquier duda que tengan pueden encontrarme en los grupos de Facebook, pueden encontrarme en la Escuela de Recursos Humanos cuando ustedes gusten y estoy abierto a cualquier tipo de dudas que tengan. Muchas gracias.